hola qué tal a todos el día de hoy vamos a hacer la integración de unity con eh, buforia desde cero lo primero que vamos a hacer es instalar unity eh, pues tal cual estamos entrando a la página de unity y lo que vamos a hacer es eh, instalar eh, pues el ambiente de desarrollo de unity le damos clic aquí en obtener unity y aquí hay unos planes de pago eh, pues tal cual lo vamos a descargar gratis porque nada más va a ser para desarrollo lo buscamos un momento ok un momento listo lo tenemos ok eh, lo estamos buscando un momento y nos vamos otra vez nos regresamos a la tienda ah, aquí está ah, unity personal le damos clic aquí le damos Try después de eso eh, le damos en aceptar términos y condiciones términos del servicio y lo descargamos existen dos versiones eh, las cuales podemos descargar para hacer la instalación eh, una de ellas es la que estamos haciendo la tal cual va a descargar eh, un archivo muy pequeño y a partir de ahí, ya lo estamos descargando. A partir de ahí, vamos a hacer toda la instalación. En sí, bajará todos los componentes vía de, de internet eh, dependiendo de la selección que, que hagamos. Eh, yo lo estoy haciendo en, en una Mac, pero aplica lo mismo para Windows. Le damos a abrir. Okay, esperamos un momento. Ok, aquí tenemos. Eh, vamos a hacer la instalación de Unity le damos continuar eh, aceptamos la licencia ¿sí? vamos, eh, al continuar aceptar y después de eso eh, vamos a tener Unity el Visual Studio lo vamos a instalar eh, un poco de documentación y vamos a seleccionar eh, el paquete de buforia ¿sí? que lo vemos acá abajo este le damos clic y le damos continuar eh, creo que nada más, eh, por el momento va a ser lo único, ah sí vamos a darle clic aquí en el, eh, pues tal cual es una librería la cual nos va a facilitar las publicaciones en android, eh, aparte de esto vamos a tener que instalar el sdk de android, le damos continuar, continuar, eh, de acuerdo eh, bueno le damos aceptar y eh, continuamos con la instalación eh, pues como ven nos va a instalar 11 gigas eh, va a ser un poco tardado eh, voy a adelantar el video y nos vemos un poquito más adelante ok listo ya tenemos la instalación realizada eh, que vamos a hacer le vamos a dar close aquí y nos va a lanzar eh, y nos acaba de lanzar el Unity. Lo abrimos. Previo a esto, debemos de haber generado una cuenta en Unity directamente en la página. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando algunas conexiones hacia la página. Este, pues en videos posteriores lo hacemos. También eh, tiene un versionador podemos utilizar servicios, analytics, eh, muchísimas cosas que podemos aprovechar de esta herramienta. Eh, pues tal cual para la primera utilización de Unity, eh, necesitamos la cuenta, pero, por eso te recomiendo, puedes pausar el video y generar la cuenta. Ok, eh, tecleo mi usuario, por ahí les dejo mi correo, cualquier duda que tengan, eh, pues, pues es este, se pueden comunicar a juan.ramiles.com.tl.arrobaidmai.com. Eh, también en las redes sociales donde está publicado este video eh, las cuales voy a dejar en la descripción ok, y entramos a Unity como ven, eh, nos va a marcar eh, algunos proyectos que, que, bueno, antes que nada eh, vamos a, a llenar un breve cuestionario que nos va a pedir eh, es muy sencillo, tal cual es para estadísticas o eh, ofrecerte algún plan eh, de desarrollo que ellos tienen en México. En México, en México. Okay. Uh -huh. le, tal cual como es para desarrollo le podemos poner estudiante o profesor. Eh, yo en este caso le voy a poner profesor, ustedes lo pueden poner estudiante. Para pues cuál va a ser su primer rol. Eh, pues yo voy a poner los dos, programador y estudiante eh, le vamos a poner este tutorial es muy para principiantes entonces le ponemos principiantes aquí le ponemos la institución ajá y después seleccionamos eh, otra vez eh, la región en donde estén localizados ok ok, donde está lo tecleamos mejor ok, no está, lo tecleamos ok, mmm, seleccionamos, eh, digo, esto pues solamente se los va a pedir una vez, yo como ya tengo una, una cuenta, eh, pues debió de haberme cojado, no sé por qué no, pero eh, continuamos, es un cuestionario nada más que se llenó una sola vez, al momento de la instalación y ya no te lo va a pedir, pedir eh, en otra ocasión, ok, me faltó una Regresamos, eh, vamos a hacer juego de eh, desarrollo de juegos. Listo, ok. Y ahora sí entramos. Ya está activado. Staryus en Unity. Okay. Como ven, aquí eh, en la nube es lo que les comentaba. Para eso se necesita la la cuenta. Eh, me está marcando seis proyectos en Cloud. En este caso lo vamos a tener directamente en nuestro en nuestra computadora. Por lo que le vamos a dar nuevo proyecto, lo podemos dar desde arriba o abajo. A este proyecto lo vamos a nombrar a R, y un bajo, proyecto, y un bajo, 0. ¿Sí? Eh, seleccionamos, bueno, pues lo vamos a tener en 3D, aquí tenemos diferentes, en este caso va a ser 3D el proyecto. Y seleccionamos donde lo vamos a guardar. En mi caso voy a generar una carpeta directamente en documentos que se va a llamar eh, Lo creamos ya que lo tenemos creado eh, pues, tal cual ahí van a estar todos nuestros componentes eh, ok, aquí vamos a posterior en, en tutoriales este, más adelante vamos a poner algunos assets desactivamos el analytics y creamos proyecto. Eh, va a ser un poquito tardado para ustedes, yo voy a ponerle que sea más rápido el video y nos vemos en un momento ya regresamos listo eh, pues este es el ambiente yo tenemos aquí una tienda donde podemos comprar algunos elementos que a utilizar prefabricados para hacer la vida más fácil eh, pues son de costos muy accesibles, muchísimos son gratis que podemos aprovechar para, para realizar nuestros desarrollos. Eh, de nuestro eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a crear la cámara de juego Bufori. Aquí ¿Sí? tenemos el AR cámara, la ponemos, eh, le damos importar, nos va a generar algunas carpetas eh, para realizar eh, tanto nuestro proyecto que va a ser de, de, de la eh, pues es relativamente sencillo ok, ya la tenemos importada, eh, lo siguiente que vamos a hacer es nos vamos a la pestaña de escena y borramos nuestra cámara que teníamos por default y vamos a dejar solamente la cámara de Buffer, listo la borramos y ya tenemos nuestra cámara lo siguiente que necesitamos hacer eh, se me fue, fue. Eh, lo siguiente que necesitamos hacer es, este, previamente yo ya mi cuenta de Euforia. entonces nos vamos a, a la página de desarrollo de Euforia. la buscamos, nosotros ya no necesitamos descargar el paquete de Euphoria para Unity, si recuerdan al inicio, lo, pues tal cual lo instalamos junto con el, el programa de desarrollo. Ok, eh, entramos a la cuenta, uh -huh. realizamos el login de nuestra cuenta, eh, yo ahí tengo unos proyectos dados de alta, Los dados de alta. listo, estamos dentro, vamos eh, a generar una licencia, ok, yo le voy a llamar HR, Pro... sí, ejemplo, vamos a poner ejemplo y le damos, eh, le damos crear, confirmar, checamos, Okay, y le damos confirmar y ya tenemos generado nuestra, nuestro nuevo proyecto le damos clic y nos va a generar una clave esa clave la vamos a colocar en nuestro proyecto listo, nos vamos a Unity ok aquí nos está diciendo que lo debemos de hacer desde el eh, Project Settings entonces nos vamos eh, a Project Settings pero antes vamos a hacer un paso ya que vamos a estar ahí como nosotros eh, pues vamos una aplicación para teléfono eh, la vam vamos a hacer el switch el switch a, a la plataforma de Android Entonces, en este caso vamos a hacer Android, vamos a lo y en la parte de abajo eh, en la parte eh, donde es el switch nos vamos eh, ahí y vamos a bueno, antes que nada del lado derecho, ahí tenemos todas las herramientas de comunicación eh, primero lo que vamos a hacer es el switch. Y esto es un poquito tardado también. Eh, esto no solamente lo van a hacer eh, por primera vez en su proyecto. Eh, lleva bastante tiempo, pero es necesario para. Es parte de la configuración. Ya que lo tenemos, vamos cambiando la. Un momento, la cámara. Realmente es un poquito difícil, ponemos aquí el, el, la licencia, le damos a la licencia, bueno, la paramos, la licencia. Uh -huh. y después de eso, eh, ok, en la parte de abajo. una actualización Unity, así eh, me están marcando que debo de trabajo con la siguiente revisión de Buforia. Cambiar, acaban de, de reacomodar los elementos, entonces permítanme un poquito porque necesitamos. lo bueno, que que hacer. queda el audio primero. Okay. Lo que vamos a hacer es cambiar la cámara. No tenía seleccionada la cámara, estaba viendo otro elemento. Eh, ok, eh, sí, es aquí. Y nos vamos a World Center Mode. ¿Sí? Se a seleccionamos la cámara. Y nos vamos a World Center Mode. Y le damos eh, First Track. Target también. Seleccionamos la cámara. Ya que tenemos seleccionada la cámara, nos vamos a World Center Mode. Y le damos a ya que lo tenemos seleccionado tenemos listo para hacer el entrenamiento de nuestro proyecto Que se trata del entrenamiento le vamos a decir que haga el reconocimiento de una imagen y, pero antes que nada vamos a hacer salvar nuestra escena la escena es lo que estamos viendo en la parte de arriba, esta pestañita y nos acaba de guardar la escena en la carpeta escena se llama tal cual han publicado. Eh, pues listo ya que la guardamos eh, nos vamos a la página de, eh, de buforia pero antes que nada yo les recomendaría eh, que utilicen eh, una de las imágenes que tenga muchos colores en este caso vamos a utilizar eh, la portada de una la portada de una de una revista, vamos a poner en Avengers y nos van a salir muchísimas, nos vamos a imágenes en imágenes vamos a una eh, abajo abajo abajo eh, la que utilicé en el ejemplo fue esta ok lo que vamos a hacer es descargarla y la vamos a poner directamente en nuestro proyecto le damos guardar como y uh -huh. ahí vamos a donde está nuestro proyecto en eh, documentos y, y proyecto 1 en assets eh, vamos a generar una carpeta en la cual va a contener todas nuestras imágenes que vamos a llamar imágenes ok le damos crear y le cambiamos el nombre a nuestra portada le vamos a poner un momento un portada y un bajo avengers ok le damos guardar listo ya tenemos nuestra portada de revista que vamos a hacer nos vamos acá le damos en home eh, no, desarrollo perdón nos vamos aquí seleccionamos nuestro proyecto AR Ejemplo ¿Listo? ya que estamos aquí nos vamos a mmm, Target Manager y vamos a generar una base de datos ¿Sí? le damos adicionar base de datos add, y vamos a crear nuestra base de datos para nuestro ejemplo que va a ser tal cual esta imagen cada base de datos puede contener una o más imágenes en este caso nada más vamos a poner una le damos crear ya que la tenemos creada eh, la descargamos okay, vamos a esta no antes de descargarla claro necesitamos su, subir esta cual eh, como ven aquí tenemos este, varias opciones vamos a utilizar la más simple que va a ser el simple image le damos eh, cargamos la imagen que previamente descargamos y nos vamos aquí a YouTube. Proyecto, hacer imágenes importada ok. y le damos abrir, cargamos nuestra imagen, en eh, Wit le vamos a poner 50 Ajá. y le dejamos el mismo nombre y le damos a. Ustedes pueden utilizar la imagen que más les guste, eh, en este caso estamos utilizando esta, ok, y le damos descargar descargar base de datos, en este caso nada más subimos una imagen, seleccionamos Unity Editor la descargamos pero podemos agregar la, tantas imágenes como queramos eh, en este ejemplo nada más va a ser una que va a reconocer nuestra cámara y vamos a poner un cubo el cual va a estar girando ¿sí? ok listo eh, qué más vamos a hacer, eh, ya la descargamos eh, ok nos vamos a a, a cámara cámara vamos a agregar una imagen ok le damos listo ya la cargo. en este caso va a tener una imagen precargada la cual este, no es la que vamos a utilizar vamos a utilizar esta le damos abrir a nuestro paquete que descargamos y le damos importar todos eh, presionamos o eh, deben de estar seleccionados o y le damos importar y ya vamos a tener eh, pues la imagen para que la reconozca en ImagePad pero antes de eso debemos de seleccionar eh, la base de datos que vamos a utilizar ok, y que va a ser esta que la tenemos cargada, pero si recuerdan la subimos y ya descargamos el paquete de reconocimiento, entonces nos vamos aquí en la base de datos seleccionamos AR Avengers y la tenemos eh, pues nos vemos acá le damos doble clic y ya nuestra imagen que es la portada que les parece todavía no tiene mucho sentido pero eh, estamos avanzando poco, a poco ok, le vamos a dar crear creamos un cubo esperamos a que lo creen ya lo tenemos aquí lo seleccionamos y lo tenemos aquí previsualizado ¿Okay? ok tenemos aquí el más target eh, lo que vamos a hacer es cambiarle el tamaño a la imagen ya lo vemos bastante grande aunque aquí la posición fue la que le movimos eh, lo que debemos de ver es la escala, el tamaño de nuestra sí, aquí le ponemos 0 en la posición ok, y posicionamos nuestro cubo ya que tenemos posicionado nuestro cubo lo que se ve muy simple ¿no? eh, pues tal cual como que le falta un poco de color lo que vamos a hacer en este momento es nos regresamos acá y le seleccionamos otra portada que tal les parece? La volvemos a guardar. Le ponemos el nombre de Avengers. La guardamos. Ya la final y ya la tenemos ¿listo? lo que vamos a hacer es la vamos a arrastrar hacia el cubo y... Eh, okay. listo revisamos y ya tiene textura en nuestro cubo lo revisamos y... ¿qué les parece si probamos? ok, eh, ya tenemos aquí... Uh, pues voy a cargar en un ipad eh, eh, desde mi cámara de la computadora eh, pues está va a buscar la imagen de, de portada yo la voy a poner en un ipad la pueden poner en un teléfono para probar eh, un momento aquí está la ponemos enfrente de la cámara y ahí está no reconoce nada ok eh, tenemos por ahí un error Ajá. vamos a revisar vamos a revisar cuál es el error oh, no. Ok, eh, ya vi cuál es el error eh, eh, Ponemos este cubo como parte de la imagen Para que se haga reconocimiento tal cual Cuando se reconozca la imagen Entonces es cuando va a pintar el cubo Ese era nuestro error. Regresamos Le ponemos eh, ejecutar a nuestro programa Y esperamos Y ya tenemos nuestra, nuestra cámara ejecutándose Ok, aquí tengo mi imagen Y listo, ahí está el cubo ¿Qué les parece? tengo un poco de iluminación aquí está pegada a nuestra pantalla, como ven pegada a nuestro iPad eh, pues, ah, se apagó el imagen es así como se ven nuestro cubo pegado a la pantalla hay oh, un errorcillo porque lo saqué demasiado rápido pero ya está funcionando ok, eh, dejamos de ejecutar ¿Qué les parece? si lo separamos un poco hacia arriba y le vamos a dar eh, un poco de animación generamos aquí una carpeta que se va a llamar eh, carpeta, carpeta pod. le vamos a llamar scripts en eh, unit y se pueden realizar diferentes tipos de scripts en nuestro caso vamos a crear eh, uno que va a ser de G, C Sharp tengan mucho cuidado al teclear el nombre cuando creen una script nosotros le vamos a poner Rotel porque se los digo, enter, eh, vean de su pantalla del lado derecho eh, le puso el mismo nombre de Rotate al archivo y a la clase entonces eh, le damos doble clic y esperamos que habla el Visual, visual Studio pues miren, eh, al inicio nos va a cargar eh, estos dos métodos que estamos viendo por default estos dos métodos es el Start y el Update eh, Start eh, lo va a ejecutar al iniciar nuestro programa eh, una sola vez y podemos aquí cargar eh, configuraciones de inicio pero en este caso no lo vamos a utilizar, no vamos a cargar ninguna configuración de inicio. Eh, después de este método vamos a tener el método update este método update se va a ejecutar frame por frame entonces cuando queramos detectar una coalición o queramos hacer un movimiento en nuestro objeto va a ser en este método update eh, esto va a controlar el comportamiento de nuestros objetos junto con otros eh, cuantos ustedes no pueden llamar a alguno de sus, eh, de sus métodos eh, update eh, porque si no van a entrar en este tipo de funcionalidades en las cuales está, va a estar ejecuta, ejecutando frame por frame eh, pues en general es eso y qué vamos a hacer aquí vamos a llamar eh, transform de nuestro objeto eh, ¿Cuál va a ser en este caso nuestro objeto va a ser el cubo y va a ser transform aquí lo tenemos eh, listo punto eh, rotate rotation perdón rotate Rotate y este método tiene tres parámetros de entrada. Va a tener eh, la rotación en el eje X, Y y Z. Ok, entonces en este caso vamos a poner aquí eh, el ángulo X, damos escape, si pues, nos va a poner, coma, Y okay, me pinto aquí okay, borramos. Le ponemos y y z. Porque estoy poniendo en este caso variables como x, y z. Solo para ejemplificar que no que vamos a estar rotando en estos ejes. El único que vamos a estar modificando es el eje, el ángulo y. Entonces en x y en z le vamos a poner 0. ¿Cómo vamos a hacer esta modificación? Vamos a poner una, una variable entera que va a ser int la cual eh, va a modificar ese ángulo en Y le vamos a poner velocidad ok y ya tenemos nuestra variable speed la vamos a serializar, qué significa serializar serializar eh, va a indicar que vamos a obtener, vamos a poder visualizar esta variable desde Unity ajá eh, y la vamos a poder modificar desde ahí y le vamos a poner privada, esto va a indicar que esta variable va a ser, eh, va, la vamos a poder acceder solamente desde esta clase y no la vamos a poder modificar, si le pusiéramos pública, eh, pues la podremos modificar desde otro lado pero como nada más la vamos a utilizar aquí la vamos a serializar entonces va a ser privada entera y velocidad, en lugar de eso le vamos a poner aquí speed y ya vamos a poder modificar desde el ambiente gráfico esta velocidad Ajá, y le vamos a multiplicar por un time punto delta time esto va a indicar que la duración del frame va a ser multiplicada por un entero ¿Sí? hacemos esta multiplicación y vamos a visualizar eh, obviamente lo guardamos ya que lo tenemos guardado eh, pues nos vamos a unity ¿Sí? ok nos vamos a Unity y está importando Si visualizamos ya nuestro script eh, Ya lo modificamos desde Visual Studio Y ya vemos aquí todas las modificaciones Lo que vamos a hacer es Esto se lo vamos a asignar al cubo Ok, creo que si no se asignó eh, Lo vamos a asignar otra vez Ok, aquí lo tenemos Un no, momento, lo asignamos dos veces Horramos una porque si no se va a estar ejecutando dos veces Este script en el mismo objeto ok le damos clic aquí y le damos eh, remove como ven aquí ya está nuestra velocidad la cual podemos modificar eh, le vamos a poner un 6 para ver cómo funciona eso es porque es realizable si borramos esto y le ponemos eh, privada ok eh, nos vamos acá eh, no debería de aparecer eh, otra vez de repente tarda un poco en cargar entonces nos debemos de esperar eh, para que está funcionando un poquito lento esto ok ah, ya desapareció ya se actualizó perfecto es hora para mostrarles que tal cual con privada no va a aparecer en esta parte como acabamos de ver le vamos a poner que sea serializable esta variable le damos que sea un campo serializable lo guardamos ya que lo tenemos guardado nos vamos a nuestro ambiente Unity le damos aquí y esperamos eh, una vez más a que se actualice ya lo guardamos toma un tiempo ok yeah. listo Cubo, eh, no se actualiza. Listo, se acaba de actualizar. Ok, le vamos a poner un 6 y vamos a probar qué les parece. Importando, ok, listo, lo ejecutamos y vamos a ver el resultado. Excelente, ponemos la imagen igual que la vez anterior y vemos que ya está rotando nuestra imagen, nuestro cubo más bien, pero está rotando muy lento, ¿no? ¿Qué les parece si le damos un poco más de velocidad? Eh, si ven, eh, pues en este tipo de ambiente es muy rápido hacer esas modificaciones Y lo vamos a hacer al vuelo ¿Qué les parece aquí si le ponemos un um, 10? Va a ser un poco más rápido Enter Para que se guarde el cambio eh, un 10 eh, Dejen pongo la imagen la, Aquí está listo eh, se sigue rotando un poco más rápido pero lo veo lento para mi gusto vamos a ponerle un 100 damos enter volvemos a poner la imagen y ok ¿Qué les parece si ven va a estar despegado un poquito de la imagen y va a estar rotando va a estar algo así como flotando ok eh, pues tal cual eh, ya hicimos la modificación recuerden, ah, aquí no, lo deseleccionamos, perdón lo que vamos a hacer aquí es este estoy tratando de guardarlo al vuelo pero, eh, bueno cuando hagan una modificación eh, la van a perder si están en el modo ejecución, entonces recuerden que todas las modificaciones cuando están haciendo pruebas no se van a guardar eh, cuando regresen eh, habría que recordar todas las modificaciones que le hicieron en el modo ejecución para ponerlas eh, pues tal cual, ya que termine ese modo, listo. Eh, le pusimos ya 100 y ha quedado nuestro proyecto. Pues muchas gracias por ver este video. Espero que les haya servido. Dejo mis redes sociales abajo. Eh, denle like, compartan y hasta luego.